Señores, vamos a hablar de nuestra amiga Milagros Germán y su continente. Ay, Dios mío. La directora general de comunicaciones de la presidencia Milagros Germán se volvió tendencia ayer miércoles 13 de enero al colocar en su cuenta de Twitter un post haciendo alusión a República Dominicana y Haití dentro de un continente. El tuit lo publicó haciendo alusión a los acuerdos alcanzados entre República Dominicana y Haití. Hermano felicitó al mandatario dominicano y el canciller Roberto Álvarez por el logro. Durante todo el día las redes sociales no tuvieron piedad con la funcionaria a la que tildaron de pencada en referencia a las declaraciones del candidato presidencial de Gonzalo Castillo, sus declaraciones. A pesar de todo, figuras del arte, televisión y espectáculos salieron en su defensa y que se trata de aprovechar cualquier declaración de Germán cuestionada por su gestión en comunicación de la presidencia para atacarla. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española, a través de Twitter, le dio la razón a la diva dejando a los críticos de Milagro como unos payasos y desparatosos. Señores, Yo veo, a veces, mira, el gobierno a veces tiene cosas malas. Cualquier gobierno tiene cosas malas porque el gobierno conforma a muchas personas. No todos piensan iguales. ¿Eh? <risa> ¿Tú entiendes? Entonces. <risa> <risa> Dice Farid de Raful, ataques desmedidos contra una mujer... Íntegra como Milagros Germán, dirigido o no, solo invitan a pensar tan mal que estamos. Inmerecidos epítetos desagradables para menospreciar una capacidad y entrega probada por años. ¡Cuánta bajeza! Señores, sí, a veces las redes, Uchi y Lora también. Milagro Germán es una correcta y capacitada comunicadora que, como funcionaria, puede ser criticada en una sociedad democrática. ...pero no merece una campaña que sin embargo no le hicieron al anterior vocero del gobierno... ...que hizo pagos judicialmente cuestionables a Joao Santana. lo ahí? Ese Twitter de ese, de ese león. ¿Eh? Ah, míralo ahí, la respuesta. El autor, ¿cuál es la respuesta esa? El autor de ese anunciado está haciendo una comparación entre esos dos países que comparten el territorio de una isla y los que uniendo sus territorios forman un continente. Señores, por ese que usted tiene, mira, la Real Academia le dio la respuesta. Dio la respuesta. Milagro Germán es una persona, yo, yo pienso que... A veces el fanatismo, yo le he dicho a muchos amigos míos que son de otro partido que debemos dejar el fanatismo. Yo soy... Un dirigente del PRM, todo el mundo me conoce, es mi partido, soy miembro del PRM. Porque yo sea miembro del PRM o tenga cualquier acercamiento con los dirigentes, si algo está mal, yo no puedo apoyar lo que está mal porque entonces yo no sirvo como persona. Entonces aquí hay mucho fanatismo en las redes esa, esa mujer, para hablar de milagros hermanos en comunicación aquí hay que tener cuidado. Igual que Uchilora igual que todas to esas mujeres, ¿no entiendes? Entonces la gente aquí quiere poner otro loco. ¿Tú entiendes? Una mujer que no anda a traer dinero porque tiene cuarto que no lo conoce. Entonces, ella estaba en lo correcto. Hay muchas personas que carecen de conocimiento. Que no le dieron sociales. <risa> no le di en social ni en geografía, lo no estudiaron. Porque la unión de esos dos países se hace un continente. Así dijo la Real Academia, ¿no fue? <risa> se lo de ¿Eh? Tú ves como, como, que, como que cayó bien ese ching. ¿Eh? No, que no se puede. Señores, si hay funcio que funcionarios. Mira. Yo conozco personas demasiado capacitadas que eran del anterior gobierno y yo no puedo hablar mal de esa persona. lo que porque está un partido, que esto con lo otro. No, ahora si lo hizo mal, lo hizo mal. Eso no es que dique. Si lo hizo mal, lo hizo mal. No podemos estar tapando el segundo, pero Milagro Germán es un puesto bien merecido que ya tiene y tiene capacidad para eso. No estamos defendiendo a nadie, sino hablando de lo, lo que es. Que una mujer íntegra, como dijo Faride Además, si PLB, PLB Claro, un libro loco. ¿Sí? Y, la, y la de Mao, no la de Mao. <risa> <risa> Sonia Mateo. ¿Eh? Dime tú, una mujer que... que Dije, no pues una botellita de agua. Ahí le sacan un meme de botella de agua, que eso se acabó. Eso así, señores. Y, te, y debemos... En este país, mira, para ser presidente aquí hay que tener mucho cuidado. Para usted ir ser presidente. Mira, muchacho aquí... No, porque que si sí es blanco, hay un grupo que va a decir que es negro. Y si sí es negro... Hay, hay otro grupo que va a decir que es blanco. Entonces, ahí te va a poner... Tú tienes que tener asesores y cosas. Entonces le echan culpa a fulano. El vocero de fulano es un lío. ¿Eh? Entonces viene Dina Bay, Santiago Tería, eh, con los milagros hermanos, una mujer demasiado polifacética, como dicen. pero vámonos a la pausa y retornamos. Espérate, espérate. Déjame ver qué dice. Dice Villalona, señores, que ni agregado lo tienen a este teléfono. Eh, ay, Dios mío, Villalona. Dice Villalona, no es un, no es continente geográficamente, geográfica. No dice Villalona, pero en literatura el que quiera considerado así es otra cosa. En literatura hablando, ¿verdad? Sí, literalmente dice, dice Villalona. No, pero aquí, aquí aquí fuiste tú que, que, que enchinchaste hoy, deja tu malo coro, señora ahí está eh, aportó Villalona hoy algo el programa, eh. Vamos a, a, a la pausa y